Hola, soy Julián Rodríguez, moderador del Club de Lectura Don Quijote Rockstar y quiero contarte que a partir de este miércoles nuestras sesiones también serán presenciales. Puedes conectarte a través del Meet o acompañarnos a partir de las 7 de la noche aquí en la sede Central.